Muy bien, vamos ahora a vibrar el cuerpo ¿eh? y a reír para hacer que el chi fluya bien en todo el cuerpo. Sí. Ahora a reír. Sí. Vamos a vibrar el cuerpo de pie ¿eh? y vamos a reír juntos. Vamos a integrar la risa en el cuerpo de tal manera que con el movimiento se expande a toda la totalidad. Todos juntos. Vamos a crear un chi feliz. Muy, muy alegre. Muy libre. Todos de pie, vibrando. Que la risa vaya por el pecho, por todo el cuerpo. Por el pecho, el abdomen. Que haya una gran risa, una gran sonrisa por el pecho, los pulmones el corazón, el abdomen todo nuestro chi se eleva de vibración creando el chi feliz Solo ríanse, despreocúpense de todo, suelten todo. Moviendo, moviendo los brazos Arriba y abajo imiten sus movimientos boca grande relajen bien los hombros I'm going <laughs> to tell you to do. I I like to listen to music, I to watch movies. I like to spend to travel and to learn new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 O artista deve aprender a lidar com o seu trabalho com o seu trabalho. O artista deve aprender a lidar com o seu trabalho com o seu trabalho. Vamos a detener y seguimos con la sonrisa, la risa. Cubrimos Tuchi y hacemos una respiración profunda. La respiración que llena todo el cuerpo de Chi. Thank you. I love you. <laughs> y decimos en nuestro interior, gracias, te amo, oh, something... muy alegres, yeah, so thank you di gracias, para ti misma, para ti mismo, di te amo, para ti misma, para ti mismo. Thank you everybody. Thank you everybody. Y gracias a todos y amamos a todos. Hacemos una respiración profunda. En, en, en, en, en, Minjue está muy claro. Ilumina todo el cuerpo. Okay, Bien. Ahora separamos las manos y nos sentamos, por favor. No, happy? Bueno, ahora están contentos. Siempre estamos, debemos estar contentos. La alegría es un tipo de emoción que surge del interior. De life, forma life condicionada e incondicional. Play. Es como un arte, un, un juego. Need a happiness. Necesitamos la alegría. Need a happiness. Todos oh. necesitamos. Y cuando tú practicas la alegría en el día a día, tendrás más alegría. Porque cuando le das la alegría a los otros, vas a, vas a obtener mucha alegría. Cuando tú te mantienes alegre, vas a crear un campo de chi de alegre. Y vas a crear alrededor tuyo un campo de amor, de alegría. Animals also feel, oh, Las plantas good. van a estar <risa> mejor, los animales <risa> también van a estar Other alegres y los otros miembros de, de la familia can be by our healthy emotional van a tener un campo de conciencia emocional Even de alegría. En este estado, yes, the, the, can we come, uh, our vamos a ver cómo mejorar nuestro sistema inmune, en todos los aspectos. Hmm. I think firstly, Primero, and the, together, juntos, desde el estado Minjue puro de amor universal, enviamos una poderosa información a algunos amigos del Chikung que, que tienen coronavirus y ellos están. Muy, muy uh -huh. alegres. And, uh, Vamos a enviar to... amor universal Lou, para Lu de Argentina. Already better and better. Ella ya está cada vez already mejor. The, the Ella ya pasó sus momentos de dificultad. hola. Todo todos vamos a sentir desde el estado de conciencia pura minyue enviamos amor universal. La luz de la conciencia va hacia Lu y luz mejora, su sistema inmune mejora inmediatamente. Y a la vez, nuestro sistema inmune Mejora al mismo tiempo. Ah, love, light, ahora nuestra conciencia pura ama esa luz y envía buena información a Regina. Gina. Regina y su hijo. Family. Y esa es su familia. How. How la. La. La familia, Hola. la familia de Lu, súbitamente sus cuerpos se vuelven brillantes. Se activa el sistema inmune. La información de la conciencia directamente transforma el coronavirus y lo cambia en chi y desaparece. Uh, no, like the, uh, very strong sunlight. Es una luz sunlight tan fuerte como la del sol que transforma, que transforma súbitamente uh, los virus. Chi, Se transforman en chi y desaparecen. Now Ahora hears. todos. Light, con nuestra luz de nuestra conciencia pura, uh, iluminamos a Anjue. Anjue también ha pillado and el coronavirus. Become, become much Está cada vez mejor. Y algunos otros y otros y enviamos también a todos, Hola. el grupo. She knows some of you Hola. Ella conoce Hola. a esas personas que han pillado el through virus. Y a través de su visa. conciencia, people, conectamos con todas estas personas, con todo este grupo. To y enviamos esta luz de amor, Min todo su cuerpo se vuelve brillante. Jaola jaola y ahora enviamos la luz de amor Minjue a Patricia. Body has become El cuerpo de Patricia en su interior se vuelve How brillante. ¡Haola! ¡Haola! ¡Haola! Y hay algunas personas que no they conozco sus nombres que también han pillado grupo. coronavirus en nuestros grupos. nada Enviamos buena información. La light. luz de la conciencia Minyue a ah, ese cuerpo y se vuelve brillante. La luz brillante everybody. de Minyue rota. En sentido antihorario, en el interior del cuerpo, desde la, cuer la puerta del cielo, esa luz brillante, rota, bajando a, a través del cuerpo. Adelante, izquierda, atrás, derecha, rotando. Esa gran luz brillante, una gran columna de luz rotando en el cuerpo. Rotando en todo el cuerpo en el interior. Esa luz brillante rota en el interior del cuerpo. Cada vez se hace más y más brillante. Todos lo sentimos en el interior, rotando. Light el cerebro, light en el cerebro la luz brillante speed, rota, rotate, y me guía a la gran columna light, um, de luz spiral, ritar, a rotar y rotar, in rotando en todo el cuerpo, expandiéndose en todo light, el cuerpo, light, esa luz brillante rotate, Rota y rota body, body, en el cuerpo y alrededor quieter, del cuerpo, y se vuelve más y más brillante, más brillante. Is el potencial de la conciencia se activa. Las superhabilidades transforman y limpian todo el cuerpo en el interior. Limpian todo el cuerpo, toxin. limpian todas las toxinas, Transforma transforman ja -oh -la. todo, ja -oh virus. limpian todos los virus, body or... activando el sistema inmune en el interior del cuerpo. La luz brillante rota en todo el cuerpo desde el, la cima de la cabeza bajando por todo el cuerpo a través de esa gran columna de luz rota y rota, rota. Todas las células están muy alegres. All the cells, the DNA Todo inside. el ADN, healthy function, healthy information function. Toda la información saludable de las funciones despierta. How la, how la, how Okay. Muy bien. Now everybody in your system becomes stronger, stronger. Ahora el sistema inmune de todos se ha vuelto muy muy Very fuerte. Confident. Muy confiable. Oh, Todo el cuerpo de chi. Your gentle and the deep Hace una respiración profunda y gentil. Okay. In this Bien. Nos mantenemos en este bello estado. Now you can open eyes, uh, Ahora, por favor, uh, abran los ojos con una sonrisa uh, en la uh, cara. Open a eyes, uh, Solo vamos a abrir un poquito uh, los ojos. Share some knowledge about, uh, improve immune system. Voy a compartir un conocimiento para mejorar nuestro sistema inmune. And we can improve immune system from, uh, podemos mejorar nuestro sistema uh, inmune en ocho in aspectos. The, the el primero es el amor minyue. Uh, el amor uh, del amor incondicional de la conciencia pura. Desde ese estado, ahora, you really have this state, uh, si lo mantienes ahora, uh, ese poderoso amor incondicional puede limpiar todo el cuerpo en el interior de todo tipo de toxinas pueden mejorar ¿eh? y despertar el poder interno el sistema inmune va a despertar porque toda la vida love. proviene del amor. So each cell inside have the power of love. Cada célula originalmente proviene And del poder del amor. Love Nuestra conciencia, nuestro It's amor really incondicional, aparece. ¿Mm? This is y ese estado the pure Min pure true self. es puro minjue, puro ser verdadero cuando estamos en este It's nivel. You, you need from the word. <ríe> no necesitas nada del you mundo. Give, se lo puedes dar. Love, dar amor. Tú eres amor y puedes dar amor a todo. Si te mantienes en este estado, vas a mantenerte muy valiente. No vas a tener miedo. Todos podemos experimentar que en lo profundo de nosotros tenemos ese amor, mi yo. Nos estabilizamos en este nivel. Cuando te mantienes en este nivel, tu energía se mantiene estable, se mantiene poderosa y tu sistema inmune en el nivel del cuerpo, en todas las células, el poder. El ADN. Todo se mantiene en el mejor estado. Bien, segundo. La conciencia debe mantenerse en un estado estable y pacífico. Peaceful. Cuando eh, practicas el estado Minyue, o permaneces en el estado Minyue, no mantienes tu conciencia en este estado estable y pacífico. Las personas que han pillado uh, el coronavirus. Sientan que no, no, no hay ningún problema, que no reaccionen ante esto. ¿Por Because, because the immune system Porque el strong, sistema inmune stable. está estable, está. No so se expande. The whole body will clean the coronavirus. Y a, en corto tiempo, el cuerpo limpiará ese coronavirus. Y el cuerpo una reacción. Algunas personas han pillado el virus y han tenido reacciones en el cuerpo, pero la conciencia se mantiene estable y positiva, sin miedo. Bien, si lo hacen así, el campo de chi y todo el campo de chi del cuerpo y de cada célula se mantiene estable se mantiene armonioso y el sistema inmune también se va a mantener bien. Pero si la mente no está estable, algunas personas que han adquirido el coronavirus, la mente no está estable, empiezan a ponerse muy emocionales. Entonces, The field, or the chi, will y el campo de chi, el campo de conciencia se vuelve confuso power will go y down. entonces el, el, el poder del If sistema practice, inmune va a bajar. Okay. Si practicas, vas a conseguir que el sistema inmune se recupere y se haga estable. So, time, uh, así que en virus, cada momento si, si, si tienes si viene el virus o, o tienes otros problemas como el cáncer mantén tu conciencia estable in en estado pacífico Then, system, y tu sistema inmune va a estar bien y el sistema inmune va a ir transformando el, el interior de tu cuerpo. Va a ir transformando los problemas. Pero si tú te preocupas, si tienes miedo, el sistema inmune cae. Cuando practicamos chikun, Principalmente, practicamos la estabilidad y la pureza de la conciencia. Esto siempre va a ayudar a que tu energía siempre esté bien. Cuando el cuerpo tiene algún problema, tú puedes saberlo, pero mantienes tu conciencia estable. You have a vas a tener una buena vida e incluso vas a ser un, per, no una persona longeva. Cancer, Personas que tienen cáncer, pero mantienen su conciencia muy estable, no sin miedo. Entonces, esta persona puede acompañar con the cáncer para tener una vida larga. Es, esas personas consiguen tener una larga vida a pesar del cáncer, yeah. sin problema. Heal, y, y pueden dar la información I de sanar el cáncer. Y para ello, de esta manera, es más fácil transformar eh, las células cancerígenas. El tercer punto, Mantén tu confianza, smile, autoconfianza con una sonrisa, like eh, sonríe <laughs> como la Mona Lisa, <laughs> no, because of porque la Mona Lisa, <laughs> Her smile is very smile. la sonrisa de la very Mona Lisa visible, es, irisible, emana mucha confianza, confident. mucha confianza, confident. mucha gracia. Eh. Y, It's from the y mucha confianza. Confidence. Desde su inter, porque en su interior hay una gran autoconfianza. Si, si, si tú tienes autoconfianza, tu sistema inmune va a estar bien. A va a funcionar bien. Then we also need trust our body. También, también debemos confiar en la información genética de nuestro cuerpo, porque esa información tiene un gran poder para mantener, porque nuestra vida pues, tiene que ser, debe ser. Y la información original or siempre está corrigiendo ejemplo, la dirección de nuestras vidas. You your fingers, Conecta con esa información. Por ejemplo, si tú te cortas el dedo, grow, grow. el dedo puede Together, crecer. Well. Puede crecer bien. No es so la en poco tiempo, la piel, los músculos pueden crecer y recuperarse. ¿Por qué? Porque, tu información es, porque la información de tu ADN reúne chi para ponerlo bueno. Ese es el poder del sistema inmune también debemos confiar en nuestro gran potencial de nuestra conciencia nosotros usamos solo la conciencia en un 10% de nuestro potencial si confiamos en el potencial de nuestra conciencia vamos a ganar más potencial. Solo se trata de hacerlo. Por ejemplo, ahora hemos estado rotando la luz en nuestro cerebro y nuestro cerebro se ha transformado en luz y todo el cuerpo se ha hecho luz y la conciencia en el interior ha ido rotando. Y esta es la manera de activar la potencialidad de nuestra conciencia. Usualmente enviamos chi desde la conciencia. Uh, es la manera también, otra manera de desarrollar y el potencial de nuestra conciencia. Uh, en el siguiente, en el siguiente módulo, el módulo 5 del, del, del curso de, de Mingyue, Min vamos a practicar las superhabilidades de sanación. Vamos a trabajar sobre el desarrollo de nuestro potencial y de la conciencia. Es del 8 de enero al 13. Están invitados a unirse. A desarrollar el potencial de nuestra conciencia aumentarlo en un 15%, en un 30%. La, nuestra conciencia puede realizar muchas cosas a lot of muchas cosas mágicas cosas increíbles yeah. so, Min practicamos minyue practicamos It's las super porque es high la high manera high. de abrir de forma grande nuestra conciencia. Confía en que tenemos estas potencialidades y en la medida que confías, la potencialidad de la conciencia se hará más grande. Vas a empezar a creer en ti mismo. Porque hemos aprendido muchos conocimientos. Muchos conocimientos. Nuestros Nuestras capacidades ordinarias o comunes han quedado fijas. Y la mente cree, es imposible, yo no puedo. Bien, el potencial se limita, se autolimita y se hace cada vez más pequeño. Ahora se abre y empezamos a decir, yo puedo, nosotros podemos, no hay problema, confía, confiamos en la información de nuestro cuerpo, confiamos en la, la información del ADN, ese es un sistema inmune muy profundo. Esto hace que la energía cambie y que el sistema inmune del cuerpo mejore. El quinto punto. La alegría puede ayudar al sistema inmune a mejorar rápidamente. Estás alegre, amas a los otros y ayudas a los otros de forma incondicional, en un estado incondicional. Abres tu corazón. Las emociones positivas son muy importantes para el sistema inmune. Así que ahora puedes life, comprobarlo right? en ti mismo durante During la vida diaria y en la experiencia del Is coronavirus. A, oh, ¿Te mantienes en tu casa company. o estás trabajando en What's tu compañía? ¿Qué tipo, ¿Cuál es tu estado emocional? Entonces, necesitamos Playful, crear esa alegría family, happy, a happy, y generar un estado feel. familiar alegre, un campo de chi alegre. Then in system, y entonces, in system, el sistema inmune de todos va a mejorar. El sexto punto es la abundancia de chi. Cuando el cuerpo tiene mucha energía, esto hace que eh, el sistema inmune también sostenga a la conciencia, que ese chi sostenga a la conciencia. Cuando hay muchos pensamientos distractores y muchas emociones, todo tipo de conflictos, conflictos en la conciencia, emociones negativas consumen mucha energía. Así que guarda tu energía, cuida tu energía. A través de tu práctica haz que tu energía sea fuerte. Por ejemplo, cuando practicas la meditación de pie, a través de la respiración puedes hacer muy fuerte, rápidamente, el chi en el cuerpo. Respiras en el abdomen profundamente y reúnes el chi universal en el cuerpo y esto va a hacer que el chi se vuelva muy fuerte en el cuerpo. Cuando haces abrir y cerrar, cuando haces elevar y verter el chivo, doblar y arquear el cuerpo también es muy útil. Para cada sistema inmune individual, la atmósfera, el entorno, también. Se relaciona uh, contigo. Beautiful. Cuando tú nice. tienes un entorno bello, political. familiar, y lo organizas de forma positiva, field, field, field, esto significa uh, que vas a tener un campo de conciencia yeah, familiar positivo. ¿Eh? en toda tu y casa. Día, y al mismo tiempo, vas a conectarte con la naturaleza. Cantar, danzar, tocar o poner muy buena música en la familia. Todo eso te va a ayudar a cambiar el campo de chi, el campo de información. Cuando la familia juega junto, se ríe y junta, The heavy Eso cambia las informaciones pesadas, densas. So the, the La atmósfera inside, in the familiar va también a cambiar ¿Eh? ese sistema inmune yeah, en tu interior. Work on body. Y también necesitamos Work trabajar sobre el cuerpo para hacer el sistema inmune fuerte, por ejemplo. Uh, eat uh, por ejemplo, comer bien, uh, no comer demasiado. It's healthy. It's comer comida this saludable, will. dormir bien. Uh, have a nice, good rest. Tener un buen descanso. Tu estilo de vida que se ha organizado. Practica con tu cuerpo. Usas con tu conciencia y tu chi para practicar en el cuerpo. El interior del cuerpo, el sistema inmune tiene tres niveles. Los órganos inmunes. Los huesos. Los huesos, las médulas de los huesos son uno de los sistemas inmunes. Ahora ilumínalos y se vuelven brillantes. Las médulas de tus huesos. El chi nutre. Las médulas de los huesos. Y se vuelven fuertes y producen células inmunes, células T, células B, linfocitos B, T. Todas las médulas del cuerpo se vuelven muy fuertes. Y eso tiene relación con... El chi de los riñones, que es el chi esencial, necesitamos mantenerlo bien y muy fuerte. el timo, la glándula timo, el bazo. El chi es abundante y la conciencia los ilumina en su interior. Todo el sistema linfático del cuerpo. La linfa, el cuello, en el pecho. Uh, in evidence, la linfa en el abdomen. In, around the hip joints alrededor the area. de las caderas. La limpa, limpa the energy, esa energía plant, de la linfa se vuelve fuerte y brillante. Yeah, all the toda la linfa. vuelve más stronger sus funciones se vuelven muy fuertes. Esto es el sistema inmune del nivel corporal. Y luego está el nivel de las células inmunes. Es otro nivel. En todo el cuerpo, las células inmunes. En la sangre. La energía de estas células se vuelve fuerte, muy sabia, rápidamente encuentran a los virus, actúan y rápidamente limpian todas las toxinas. El tercer nivel del sistema inmune son los líquidos, los fluidos inmunes. El nivel molecular. Cuando nuestra conciencia ilumina todo el cuerpo, Atrae el chi nutriendo a todo el cuerpo con muy buena información. Todo el sistema inmune del cuerpo se va a volver fuerte. A nivel del cuerpo. Y a nivel del ADN tenemos la información de este ADN que es algo muy muy muy fuerte y es un nivel del sistema inmune muy básico, muy fundamental. La información del ADN y el campo de chi del ADN Nuestra conciencia confiamos en que nuestra conciencia da información al ADN. Jaola. Jaola. Y mantiene todo el cuerpo saludable. Okay. Bien. So When we in, improve our immune system, Cuando mejoramos when we levels, nuestro sistema inmune en estos niveles. Now, let's, we have a y ahora strength, uh, vamos a practicar meditación. Uh, Meditation, work on all those levels. vamos a usar la meditación para trabajar en todos estos niveles cambiando nuestro sistema inmune en su interior so al mismo tiempo vamos a crear power, una buena powerful información field, field Poderoso campo de conciencia y de información en, en, toda la en toda la humanidad para sostener, para apoyar a toda la humanidad. Bien, ahora nos sentamos en una postura confortable. Experience the present moment consciousness today. Experimentamos el estado de conciencia en el momento presente Yo, the observer is very clear. Sentimos el observador está muy claro. This is our este es nuestro Minyue. This pure consciousness, this very, very esta conciencia pura está muy, muy estable. If you this pure clear, si siempre puedes mantener esta conciencia pura clara y estable, your life will be there. tu vida no siempre va a estar bien. No habrá problemas. Porque esta conciencia, este estado, mantiene la energía de tu cuerpo estable y armoniosa. La conciencia es la maestra. Es la esencia de la vida. Es el ser verdadero. This, uh, here, here, there, Esto significa que si mantienes este estado minyue oh, puro, stable, siempre estable, peaceful, pacífico, powerful, poderoso, <risa> nunca morirás. <risa> La energía del cuerpo va a fluir bien. Si tienes algún problema en el cuerpo, de todas maneras, la energía de tu cuerpo va a mantenerse en un estado relativamente armonioso y estable. Y si tú usas... Esta conciencia pura, iluminando el interior del cuerpo y al mismo tiempo para dar información, cambiarás, transformará el interior. Todo el cuerpo escuchará esta transformación y poco a poco vas a sentir que tu conciencia se hace más y más poderosa confías en la, en la potencialidad de tu conciencia que es muy grande cuanto más confías se hace más poderosa It can change everything in your y puede cambiar todo en tu vida. Yeah, many people watch the movie Lucy. Muchas personas I han visto love. la película Lucy. Oh. Lucy the el, el potencial de conciencia de Lucy, sus funciones, se fueron desarrollando 30, 40 por ciento. Muchas cosas increíbles le sucedieron. The movie, uh, it's a movie, but it's also real person, some reality. Really like this. En la película se desarrolló a 100%. So we're humans, y puede ser así en la realidad. Cuando las personas confían en su potencial, uh, lo desarrollan, mind, la vida se convertirá cada vez más en algo, cada vez más libre. Nuestro nuestro minyue puro, nuestra conciencia pura, Está muy estable y poderosa. Nuestras conciencias conectan juntas en todo el mundo y forman un campo de conciencia pura. Confía en este campo de conciencia. Este campo de conciencia es mucho más poderoso. El campo de conciencia ilumina el espacio interior de la cabeza. El espacio interior de la cabeza se vuelve brillante y vacío. Se funde en el universo. Desaparecen todo lo, todos los bloqueos internos. El poder inmune mejora. Your el campo de conciencia pura ilumina el espacio interior del cuello. Okay, el interior se vuelve brillante, okay. abierto. El espacio del cuello se funda oh, en el oh. infinito campo de conciencia. Oh, el campo de conciencia ilumina el espacio interior del pecho. Pulmones, mamas, corazón. El espacio interno se vuelve brillante. Abierto. Se funda en el campo de conciencia y en el universo. Es brillante. El campo de conciencia pura ilumina el espacio interior del abdomen. El interior se vuelve brillante. Hígado, vesícula biliar. Interior. El interior del vaso y del páncreas. El interior de estómago e intestinos interior de de Later, riñones el interior de la vejiga y el sistema reproductor todo el espacio interior del abdomen right. se ha vuelto brillante abierto se funde en nuestro poderoso campo de conciencia se funde en el universo Iluminando el espacio interior de la columna vertebral. Brillante. Vacío. Iluminando el espacio interior de los brazos brillantes, Haula. el campo de conciencia ilumina el espacio de las piernas, right. brillante, Empty. vacío, Haula el campo de conciencia ilumina todo el espacio interior del cuerpo siente que la luz la luz de la conciencia pura ilumina con gran pureza el interior con amor universal y alegría con una sonrisa interior esa luz pura all va a través de todos los órganos internos y todas las células, todo su interior, empty, vacío, todo el cuerpo. Your consciousness light. Se vuelve la luz de la conciencia pura. Your consciousness light into the information. Siente que esa oh, información la. de la luz de la conciencia pura está y oh, dice, oh, in the universe, huh? Nos fundimos en el universo. Ese cuerpo de chi brillante, infinito, alegre, Loving. riendo. Ha, ha, ha. El interior. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, La información de alegría es muy positiva. Producer, Produce hormonas de la alegría y mejora el sistema inmune. Relajados. Sentimos que nuestra conciencia está muy estable. Confiamos. nos sentimos muy confiables. Todos tenemos una autoconfianza interna muy grande en el momento presente. Cuando llegas a la consciencia pura, ya se convierte en la cuando entramos en el estado de conciencia pura, ya Ahora, estamos confiados. Your trust, your consciousness inside the information. Ahora confiamos en la información de nuestra conciencia. Cuando la conciencia pura da información, esa información inmediatamente se vuelve verdad. También confiamos en la información del ADN de nuestro cuerpo. Esa información evoluciona. Es producto de evolución de millones de años en todo el universo. Already become very powerful. ya es muy poderosa. Nuestra conciencia solo tiene que confiar en la información del ADN y creer en esa información. You no know, información, And this function. esta información del ADN hace crecer a todo el cuerpo en sus estructuras y sus funciones es muy poderosa consciousness information la información de la conciencia es capaz de gestionar todo el cuerpo la información de la conciencia y la información del ADN actúan juntas creando el cuerpo. Como la información del ADN ya está en nuestra conciencia, la conciencia ayuda a la información de la, del ADN Information will work well. Y la conciencia confía si en esa información, esa información funciona bien. Si la conciencia no confía, limit limita la información del ADN. Si la conciencia confía en su propia información, la conciencia hará que la información del ADN se haga más fuerte. Cuando nuestras conciencias nuestras son muy creativas, tienen muy poderosas. Debemos confiar en esa capacidad In again. la conciencia, la información de la conciencia actúa sobre la información Even del ADN in y en ese, en ese caso how se that. genera una evolución. How la la conciencia profundamente that. siempre está diciendo how how la. no hay problema. Yeah, in a... Esta información va a estar en how el ADN. That. Todo el cuerpo, todas las células del cuerpo se vuelven fuertes. Todos los huesos del cuerpo se han vuelto brillantes iluminando el interior todo el cuerpo el sistema inmune de los órganos inmunes las células inmunes los líquidos inmunes todos se han vuelto poderosos Consciousness level in system, chi level in system, en el nivel, level in system, el sistema inmune de la conciencia de chi y del cuerpo se funden juntos, this is our generando una completud de sistema inmune, conciencia chi y cuerpo. Very strong, very powerful, oh, muy poderoso, muy fuerte. Y limpia todos los, todos los virus y todas las toxinas. Confía. Mantén esta confianza Nosotros profunda. Nuestro campo de conciencia en su interior es amor. Es, amor. es autoconfianza. Open. abrir Beloved, everybody. Amamos a todos everybody system have already improved. El sistema inmune de todos Now, ya mejoró nuestra conciencia ilumina a todo el mundo y a toda la humanidad, a toda la familia, a todos nuestros amigos, todas las personas que conocemos y a todas las personas del mundo, a toda la humanidad. Toda la humanidad su sistema inmune se vuelve fuerte porque nuestro campo de conciencia pura, nuestra información, apoya la información de todos y al chi. Jaola. Jaola. Profundamente, nuestro interior se ha vuelto poderoso. Is transform and Todos los virus han sido transformados completamente limpios. Okay. Bien. Ahora, pure consciousness, uh, connect together. todas las conciencias puras conectamos as juntas, people, confiamos en nosotros y confiamos unos en people, otros, people, nos amamos y amamos unos a los otros. All the consciousness together, todas las conciencias juntas decimos Jaola. De to Decimos, De para toda a todos los humanos, más profundo. a a a a Ah, Hola, hola. Hola, hola. Hola. Minjue, en su interior y profundo he siente he la información he todo he está he bien confía sostenemos la bola de chi y elevamos el chi por encima de la cabeza Verteemos el chi con una sonrisa interior. Minjo de puro va a través del espacio interno. El interior está limpio Light y claro, brillante y transparente. Everything is perfect. Todo es perfecto. A través de la cabeza, el cuello, el pecho. A través del abdomen. Cubrimos con las manos chi. Mujeres primero la derecha, hombres primero la izquierda. Hacemos una respiración profunda y amable, suave. From deep of your heart, you feel yeah everything is okay. Desde lo profundo de tu corazón, di oh, todo está bien. Allah, haola, Allah. Okay. So today this session is for improving. Hoy, esta sesión ha sido para mejorar el sistema inmune, transformando los virus. Eh, le pido a todos que compartan esta grabación, que la compartan con todos sus amigos de Chikun, con todas las personas que quieren mejorar su sistema inmune. En la vida diaria, haz todo lo posible well. por estar siempre contento y mantenerte bien. When you feel your consciousness a mess, Cuando sientas que tu conciencia está confusa, inmediatamente regresa a in tu estado minyue y, mind. y oh, siente el mind. amor puro minyue. Y ríndete, y ríndete, entrégate y ríndete por completo, ríndete, te mantienes en estado minyue. Y, y siente que mi, mi amor, mi amor minyue se funde con todo, todo el cuerpo de chi y se genera una completud, un estado de completud, de amor, amor minyue. Y solo mantente en este estado respirando. Kind of solo mantente then, en este estado then, mucho tiempo uh, uh, y tu chi se va a armonizar y tu vida por completo va a mejorar okay. muy bien separamos las manos a los lados eyes, abrimos los ojos despacio Okay. Everybody, todos, todos, muevan el cuerpo. Uh, rotate shoulders. Roten los hombros. Be happy. Rotate shoulders. Con alegría. <ríe> Roten los hombros. Me, Respiren en mi me, men. Yeah. Respiren el tantí en bajo. ¿Rota en la columna vertebral de la manera que lo hace? Ah, so the el, en el En la médula columna chi. está so, la médula. Chi es el chi de la médula es abundante. And information. Está lleno de alegría y con buena información. Ah, your body is very Muy juguetón. Oh, el cuerpo está muy flexible. Okay. Muy bien. Thank you everybody. Gracias a todos. Uh, everybody is haola. Todo es jaola. No, no hay problema. <risa> <risa> gracias a todos, gracias a todos. Gracias, gracias.